Les saludo nuevamente y hoy eh, iniciamos una, una pequeña, unas pequeñas cápsulas que voy a tratar de hacer por lo menos dos o tres por semana que tienen que ver con eh, este tema del desarrollo humano. Y hoy vamos a tocar hablar de algo que de repente yo lo noto como inclusive hasta choteado, que tiene que ver con la prosperidad y la abundancia. ¿Tú qué opinas de estos temas? De la ley de la atracción en particular, ¿no?, que te mencionan todo lo que crees, lo creas, todo lo que piensas, lo atraes. ¿Qué piensas de él? Yo creo que la abundancia, eh, por el simple hecho de ser y estar aquí, ya somos abundantes. Sin embargo, eh, atraer la abundancia positiva sí requiere de ir teniendo algunas circunstancias de análisis en nosotros mismos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Para traer o tener esta abundancia positiva, primero se necesita tener una mente que esté generando pensamientos positivos. Ejemplo, eh, y es a título personal. Yo me empecé a dar cuenta de que cada que se me presentaba un reto particular o quería emprender un nuevo proyecto o alguna circunstancia que implicaba un esfuerzo y una dedicación mayor, en mis diálogos internos o en mis espacios de silencio, mi mente y mi diálogo interno era de carencia, a través del miedo, a través de me faltan habilidades para desarrollarme, me falta dinero, me falta un montón, Eso, todo ese tipo de diálogos los tenía internamente, inclusive todavía se me presentan, ahora... Lo, lo diferente es que ya lo cacho, ¿no? Y entonces, eh, ahí me di cuenta de que nunca, o sea, pues en realidad estoy vibrando no en sintonía con ese deseo. Entonces, es lo mismo cuando tú quieres ser feliz, pero piensas que te faltan características, cuestiones, eh, situaciones para ser feliz. Pues en realidad estamos careciendo de esa felicidad. Entonces, estamos en un nivel de vibración de carencia, que es igual a me falta. Y cuando tú estás en esta sintonía de me falta igual a carencia, pues en realidad no estamos vibrando en abundancia. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental de ir trabajando este proceso? Primero, tr tratar de manejar, o más bien dicho, no tratar de manejar, cacharnos, cuáles son nuestros diálogos internos, cómo nos comunicamos, en carencia, o en abundancia, y en abundancia positiva, porque puede ser, como les mencioné, en abundancia negativa, llena de diálogos de no se va a poder, no, no lo voy a lograr, no lo voy a concretar, entonces, debemos de autoobservarnos cacharnos, y ese será el principio para poder desprogramarnos, y empezar a reprogramar nuestra mente, para que en ese momento, que nos lleguen todos estos pensamientos, los podamos ir eh, dejando pasar y cambiándolos por pensamientos que, que nos llenen de esta abundancia que deseamos. ¿Qué te parece este tema? Dime tú qué opinas acerca de ello, si estás de acuerdo conmigo o no, y si te gusta o no el contenido de estas cápsulas. Dale like y compártelo. Nos vemos en la próxima.